para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres a los innombrables dueños de casa ¡Somos grandes! ¡Viva Chile mierda! De pronto se viene a comparsa a llegar. de pronto se oye feliz un de bulla y fervor popular de ara y de cora. No dice el boom. ¡Con la mierda! ¡Arco de mierda! ¡Aquí le sale! ¡Le hizo un conjuro!